¿Cuál día soy. de hoy? 6 de marzo. 6. 6 de marzo. Eso nos recuerda que tenemos que... que sacarle fotocopias a las postales. Salir. Sí. ¿Cuál es el la Gracias porque... A anotar cosas en piedras y las avientas porque no es buena idea oye, es buena idea ah, sí, es buena idea también quisiera encontrar algo para destruirlo o sea, de que escribirle algo y luego destruirlo de alguna manera, o miarlo en sí como lo que tú vas en y así mucha gente lo hace por eso, porque está chido pues tal vez en una piedra nebulina no encima porque se me quedó la piedra que quería mía Elige una dibújale algo. Escríbele algo. Lo puedo escribir? Pues, algo en lo que te quisieras mear. ¡Para que me voy a picar! ¡Ah! ¡La pizza! ¡La pizza para piedrosos! ¡Pizza de piedra! ¡Dame la pizza, Bob! ¡La pizza de la... Ay, es la mejor pizza, por ti para mí. Chiku, chiku pizza, chiku, chiku pizza, chiku, pizza, chiku, pizza, chiku, chiku pizza, chiku, chiku pizza. ¿Cuánto tiempo crees que va a vivir el sol, Natalia? No sé, tal vez se murió. ¿Tal vez ya se murió? Sí, pues es como dicen que cuando ves un estrella y ya, ya se murió. Pues bueno, sí, está muriendo. Que quedó, ¿Tú crees que está muriendo? Pero ustedes son que mueren constantemente, supongo. ¿Ya se murió? Pues sí, tal vez ya se murió. Pero es ni idea que se va a morir pronto. Aquí también, ¿me explico? Cecilia sí, sí, terminó de morirse. Creo que no, porque... me no, gusta Por mis huevos que no se va a morir. <risa> No se va a morir porque la bocina es mía y mis huevotes a la verga. Y mis huevotes a la verga. en las piedras. Y tomándonos fotos. Tengo más colores de sharpies. En sí, en pelotas. ¿Quieren? Ah, no, ese es el que no raya. El de este es el que no raya. ¿Quieres? ¿Cuál es el que no raya? Este, el que tengo eh. en esta mano, mire. y en la tele decía que los oh. a la ay, pero, la pero el pero el de verdad sí, creo que usado estaba usado Tenía feliz ay, sí, sí, sí, sí. Eh? o oh, sí, oh, sí ¿puedo grabarlo? sí bueno, ya que estamos más que no se separen tanto no vayan tan separados Deberías de los huevos, Natalia. Sí. Ah, ¿Quieren usarlo? Tengo verde y azul. ¿Puedo documentar su proceso? ¿Quieres negro? No, está bien. Sí. Bueno, para igual lo voy a Ah, agua ah, encada, Sí, se ve muy, muy uh -huh. El ven Hay un Ah, le ponen un venero y ese se ah, le gusta encada. Sí, es lo que te digo. Ha de ser un venero eso pero está muy lindo Sí. ¡Ah, oh, qué lindas!